En esta ocasión cubrí el evento del artista Diana Salazar en la estación Juárez de la ciudad de Guadalajara, en donde presentó ensayos sobre una ciudad feliz. Una propuesta interesante sobre lo que ocurre en los espacios públicos, presentándonos un acercamiento a los sujetos sociales en espacios comunes y cotidianos. Momentos simples, pero inigualables en la vida de todo ser humano. La felicidad como interrogante y un pincel como guía. El arte como posición ante la eh, vida. De bueno, que nada, muchas gracias por el guía Ay, pues, fíjate que creo que mis inicios en el mundo del arte vienen desde, pues desde muy chica. Porque... Eh, yo viví en un, un tiempo en un municipio llamado Lagos de Moreno y no sé, de 6, 7 años y me acuerdo que desde muy chica era así como, como clavada en los detallitos ¿sabes? así de desde una calle empedrada de por qué el eh, abanil había puesto una piedra planita y otra más curva algo así uh -huh. me acuerdo que platicaba pues con los niños de la calle y que esta morra así está bien de ¿no? Desde chiquita ya me Entonces, creo que yo pues como que desde niña sí estaba muy, muy clavada en cuestiones como visuales, pues. Me acuerdo que una vez mi papá iba a tirar un, un póster de un cuadro de Van Gogh. Por eso sé que el impresionismo ¿no? fue como mi primer acercamiento. Entonces. Vi este cuadro de Van Gogh ya todo despintado, así todo descolorado, pues, de, de, del sol y eso. Y yo le dije, papá, no, no, a ver, no, antes de que lo tires, pues, déjame de darle un... echarle un ojo, ¿no? Y me acuerdo que me clavé mucho porque en ese póster se veía mucho, como en el impresionismo, el sentido, pues, de, de la pincelada. ¿no? Manejaba muchos empastes. La función social del arte es como... Depende mucho de cada artista y de cada situación, porque no va a ser la misma función del arte, por ejemplo, de un artista de Guadalajara a algún artista en Belgrado o algún artista en Moscú. La función, yo creo que del artista es algo así como mostrar parte de la realidad vista a, a partir, o sea, desde mi perspectiva. ¿no? Un ejemplo. Este, mi taller y ahorita en mi casa está aquí en la, en la zona de 5 de febrero entonces a partir de que ya me vine a esta a este barrio fue cuando yo a través de la sensibilidad pues que he desarrollado como como un ser artístico <risa> este es, yo con mi realidad como la veo la, ahora sí que como que la dijeron y es a partir de eso es cómo la expreso, pues. El objeto artístico tiene que estar eh, equilibrado sobre técnica y sobre concepto. Ajá. Yo como artista me veo como otra persona más que trabaja de alguna forma para poder pagar la renta y todo eso. Y sin embargo que en el tiempo que no estoy trabajando, pues trato de hacer todas estas cosas que realmente a mí me llenan, ¿no? Lo veo yo así como como una doble personalidad que, que, que llevamos, pero trato de evitar a toda costa posible esa cuestión, ese cliché del, del intelectual. You better, you better, you better.